Si te das un golpe fuerte en el tobillo, tienes una torcedura o un esguince en el tobillo, sigue estos consejos. Eleva la pierna lesionada apoyándola sobre una butaca o silla. Cubre el tobillo con una venda no elástica sin apretarla demasiado con el fin de proteger la piel para poder aplicar el hielo. Sujeta la bolsa de hielo con más vueltas de la misma venda. Servirá también para inmovilizar la extremidad. Es un vendaje provisional. Acude a un centro sanitario para que valoren la lesión en el tobillo y te puedan realizar un vendaje funcional apropiado. Recuerda que los primeros auxilios son elevar la extremidad, inmovilizarla y, y aplicar hielo.